Hoy en día estoy acá en Ita, en la Casa Museo, Juana Marta Roda, Juli Isidre. Y Casa Museo, digamos, porque yo vivo acá y tengo mi museito también acá. Entonces, hay muchas obras de mi imaginada mamá, Juana Marta Roda, del año 80. Desde ahí están las obras, acá como para ver. Muy grande nos afectó esta pandemia que vino. Ella tenía muchas vacas y yo me iba detrás de ella en la chacra y yo veía por ahí los gusanos, lombrices de toda clase de araña, de mariposas, toda clase de animales. Y cuando era joven, digamos, eh, niña. Y de ahí me inspiro, porque mamá hacía también las cosas como el caballo de tres patas que ganó el premio Príncipe Claus en Holanda en el año 99. Como el caballo tiene cuatro patas, pero ella puso tres patas, ganó el premio. Y bueno, acá vivía luego mi bisabuela, mi, mam mi abuela, mi mamá y ahora yo estoy acá. Tengo alumnos que ya son artistas como Jorge Enciso, el doctor Jorge Enciso, como Jasmine Brizuela. Tengo una sobrina que desde los ocho años estuvo con mamá y yo digo que ella eh, aprendió algo de mamá y ella está también trabajando conmigo. Nosotros hacemos la técnica de, mi, de los guaraníes de mi bisabuela, eso. Y la técnica es como te dije de los guaraníes de mi antepasado, que ellos hacían con la técnica de, del rollito subiendo, así el, las obras hasta más grandes. Y, eso primero nosotros totalmente a mano preparando con el pie el barro traemos de 3 kilómetros de acá de mi casa, del pueblo de Itá entonces traemos el barro, preparamos, pisamos en el mortero el ladrillo lo zarandeamos sobre una bolsa ahí el barro y la, lo, el chamote de ladrillo y ahí lo preparamos con el pie, ahí ya está entonces después de eso ya preparamos las bases y después, cuando se seca la base, ya empezamos a hacer a subir con el rollito. Eso. Mediante el museo del barro, mi mamá Juana recorrió su obra en todo el mundo porque antes pues no, no se podía, no, nosotros por lo menos mi mamá no conocía en otros lugares para llevar el Museo del Barro. Muchísimas gracias a lo, todos los directivos del Museo del Barro. Después ya está el Centro Cultural del Lago de San Galle, después está ya la otra galería. Sí, recibimos la casa museo como paraguayos, extranjeros, embajadores, cónsul de diferentes países. Me visita, visita la Casa Museo, siempre y muy agradecida a eso. Y también eh, está muy aceptado nuestra obra en otros países. Ahora tengo unas cuantas piezas que se va a subir a una galería, una exposición grande que se va a hacer en una galería, que es muy importante eso. Hace como tres años que se fue en San Pablo, 55 piezas en la Galería Milán y todo fue faltó todo vendido todito y después hay otro proyecto que fueron en otros países muy importante que no puedo contar todavía pero dentro de muy poquito tiempo van a conocer el arte paraguayo digamos hace dos años por ahí que la gente decía acá en mi compañía de esta compañía caguazu que no le gustaba tanto a la gente, ¿verdad? La juventud ya se dedica, estudia y ya no quiere más trabajar el barro, es sucio y eso la juventud. Pero hace como un año yo veo hijos de artesanos que, que le gusta y que están haciendo otra vez nuestro trabajo, que les gusta, que quiere y eso me da una alegría.